Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria, arrancando nuevamente con una propuesta de varios temas, segmentos en el día de hoy, segmento de la otra mitad que comienza nuevamente en este año 2022 y el segmento cultura vial ya todos preparados para comenzar una nueva jornada de información, lo que va surgiendo aquí en el ámbito universitario. Vamos a compartir una pausa y al regreso el desarrollo de todo el contenido para hoy. Continuamos aquí en el informativo al día y vamos a presentar ahora a Florencia Almúa, ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y nos viene a hablar acerca de un programa de innovación y mejora educativa dentro de la facultad eh, que están implementando desde el año pasado, eh, bueno, con, con varias acciones y proyectos para lo que queda del año 2022, así que ya te damos la bienvenida. Gracias, buenas ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien. Bueno, les comento, el Programa de Innovación y Mejora Educativa se aprobó el año pasado, efectivamente, en la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene dependencia institucional de la Secretaría Académica uh -huh. eh, y, bueno, se aprobó con el objetivo de constituir una herramienta de formación docente continua con el fin de poder eh, fortalecer las estrategias metodológicas, didácticas y pedagógicas en la Facultad de Ciencias Económicas. Uh -huh. eh, básicamente consta o, o abarca tres actividades centrales el programa, que tiene que ver con eh, conferencias o, o webinars magistrales sobre temas relacionados a la práctica docente, uh -huh. eh, cursos de perfeccionamiento docente y los Ateneos docentes, que es, digamos, el, es lo más innovador que tenemos en este momento porque es un, un tipo de actividad que no tiene antecedentes en nuestra facultad. Claro. Eh, eso en, en cuanto a las actividades y también presenta distintas líneas de acción que estamos trabajando como la conformación de un gabinete pedagógico, uh -huh. Eh, estamos trabajando también sobre la posibilidad de poder proveer a nuestros colegas de un posgrado de formación docente eh, una diplomatura superior básicamente en, en, en docencia universitaria en ciencias económicas que lo estamos trabajando Así que bueno, son las, las líneas de acción sobre las que venimos trabajando desde el año pasado. Bueno, uno siempre está acostumbrado a escuchar, tenemos un congreso, tenemos una, no sé, una reunión de docentes, pero el Ateneo, ¿a qué apunta y qué es básicamente un Ateneo? Bien, el Ateneo docente está pensado como un espacio de reflexión uh -huh. eh, sobre la práctica docente, eh, en particular un espacio donde eh, los colegas podamos compartir uh -huh. experiencias determinadas sobre El programa de hecho estipula ejes temáticos. Entonces la idea de los Ateneos es que los docentes puedan exponer alguna práctica, alguna experiencia, digamos compartirla con los colegas uh -huh. y que eso eh, provoque ese efecto derrame en los demás ¿no? de motivación y que también sirva eh, para, para poder ser adoptadas uh -huh. a claro. distintas estrategias por, por los colegas que participan del Ateneo. Es como cuando uno habla por ahí del Ateneo uh -huh. en, en la medicina o claro, ¿no? sí. bueno, en la docencia también, uh -huh. se ponen casos de, de buenas prácticas uh -huh. o sí. de prácticas que por ahí uno considera que no... No han sido muy buenas y entonces lo, lo quiere exponer y, y entre todos se construye ese espacio uh -huh. de compartir y de reflexionar y de socializar juntos. Muy buenas estas herramientas que incorporan, porque todo apunta a la mejora de, Sin dudas. de, de, de la educación, de, de apuntado a los, a los jóvenes, a los estudiantes que se forman. Y te iba a preguntar, eh, bueno, obviamente está apuntado a los docentes, sí. pero digo, ¿se abre a la comunidad también? Se abre a la comunidad, eh, eh, a la comunidad docente, la UNAM. Siempre decimos el programa se pensó en un principio en, en instancias de la FCE, bueno, lo que también lo que no implica digamos, ¿no? que podamos hacer extensivo y a que todos los docentes de las demás unidades académicas que les interese uh -huh. y que, que puedan, que, digamos, que consideren que, que pueda ser provechoso sí. están invitados también a, a formar parte de las actividades y también a presentar propuestas en el marco del programa. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hoy, por ejemplo, ya teniendo en cuenta que ustedes realizaron un Ateneo y estuvieron viendo prácticas uh -huh. eh, metodológicas, Digo, ¿Qué es lo que hoy deberían reforzar para, para mejorar las técnicas de, de educación? ¿no? Bien. El programa fue pensado precisamente con esto ¿no? de los desafíos, lo que nos enfrenta uh -huh. la, la educación y sobre todo la educación superior. Y entonces se establecieron tres ejes temáticos dentro de los cuales tratamos de que las propuestas se engloben. Uh -huh. Uno tiene que ver con la didáctica en el nivel superior, el concepto de didáctica, uh -huh. sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas, la enseñanza mediada por las TIC uh -huh. y las estrategias de aprendizaje. Entonces eh, lo que nosotros por ahí queremos o a, o a lo que apunta el programa es a tratar de fortalecer ese proceso de enseñanza eh, que llevamos adelante los docentes y que actualmente está mediada por las TIC y que no es que apareció con la pandemia sino que se potenció claro. y entonces tenemos una, una serie de desafíos los docentes ¿no? con las TIC y también con, con las estrategias innovadoras de, de enseñanza y aprendizaje a las que nos enfrentamos los docentes. Uh -huh. Eh, ¿Y esto cómo han recepcionado la, bueno, la comunidad docente, los, los estudiantes también, que por ahí notan ciertos cambios? ¿no? Perfecto. Nosotros, eh, al comienzo de cuando se aprobó el programa el año pasado, fue un poco por ahí nuevo. Entonces, eh, costaba esto que, que, que hablábamos de, de entender el concepto de Ateneo, claro. ¿no? Y este año ya cambió el panorama y, de hecho, en, en, las, en los dos Ateneos que tuvimos este año, tuvimos una participación por encima de 50 docentes. Así que creo que la recepción ha sido muy buena. Y bueno, en particular el segundo docente que, que, que, que, se, que se dio el viernes pasado fue llevado adelante por docentes de la FCE, que también es, digamos, es algo histórico, porque claro. es el primer Ateneo en la Facultad de Ciencias Económicas, llevado adelante por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas en cuanto a las TIC. Así que bueno, estamos todos muy contentos con el programa, como un evento Qué bueno. sin duda sin presente. El programa es programa de innovación y, y mejor, mejor educativa, educativa, educativa en la FCE. Uh -huh. ¿Y esto Así. cómo surge? Eh? Surgió eh, el año pasado como propuesta por parte de las autoridades, precisamente por la necesidad de empezar a, a contar con distintas herramientas que puedan eh, colaborar en sí. este proceso de enseñanza y aprendizaje. Como hablábamos, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos, a los que nos sí. enfrentamos, hay, eh, lo cierto es que ya no podemos seguir enseñando sí. como antes, sí. hay nuevas estrategias, nuestros alumnos vienen con una visión distinta. Y estar parado frente al aula implica una responsabilidad social y, y moral, digamos, ¿no? De prepararnos, de formarnos en, en este proceso de, de formación. Sí, sí. Así que, bueno, a partir de esa idea surge la idea del programa, se aprueba y ya lo tenemos en marcha. Flor, y eh, bueno, para este año ya lo que queda, ¿tienen algunos proyectos, no? Ya tenemos, eh, viene, ya, ya está... Programado el tercer ateneo docente, que va a ser el jueves 20 de octubre a las 18 horas en las instalaciones del SUM del PATEC, en la Facultad de Ciencias Económicas. Ya fue aprobado por consejo directivo la propuesta. Eh, va a ser llevada adelante por el equipo de finanzas públicas de la facultad, que trae como invitados, para nosotros un honor, eh, invitados por, eh, del IMES, del Instituto Misionero de Educación Superior. Viene el rector del IMES junto con su equipo pedagógico. Eh, y la gente de la UNAE de Paraguay, también con su equipo pedagógico, viene a presentarnos sus experiencias en cuanto a la enseñanza híbrida. Ajá. Es decir, ellos ya tienen un proceso, un camino transitado eh, en esto y entonces ellos vienen a exponernos sus casos y en ese, en ese marco la Cátedra de Financias Públicas, junto con el profesor Juan Carlos Barbaros, que es el encargado de la materia y su equipo de, de cátedra, también van a exponer su experiencia de, de enseñanza híbrida que, que uh -huh. se llevan adelante, tanto en pandemia como en pandemia post -pandemia. Uh -huh. Y qué bueno que todo esto se da en el marco eh, previo a los 50 años de la UNAM, digo, donde se tienen que rever muchas cuestiones de enseñanza, sobre todo, enseñanza-aprendizaje, digo, sobre todo después de la pandemia que nos cambió a todos el panorama, Tal cual, ¿no? tal cual. Nosotros decimos que sí. la pandemia vino a profundizar sí. eh, cambios que son necesarios, no, a, no recientemente, sino ya desde hace, desde hace mucho tiempo, así que bueno. Y para comentarte la última actividad que está prevista para el mes de noviembre, ya se elevó la propuesta del consejo directivo, vamos a tener un taller que va a ser virtual con dos encuentros porque lo van a disertar dos, un equipo pedagógico muy importante a nivel nacional e incluso internacional, que es la doctora Silvina Casablancas uh -huh. y su pareja pedagógica que es el magíster eh, Diego Alvallacín. Ellos tienen una amplia trayectoria en formación docente y nos van a proveer un taller en el mes de noviembre virtual para tratar de, bueno, de proveernos de esa caja de herramientas tecnopedagógicas a los docentes de la FCE. Así que, bueno, llegado el momento, también van a tener eh, a disposición en las redes sociales y en la página de la Facu toda la información para poder inscribirse Buenísimo. y participar. Eh, entonces, bueno, el próximo Ateneo me dijiste el 20 de octubre. 20 de octubre en instalaciones del Patec. Ya está previo a alargarse las invitaciones y las difusiones por las redes para que todos se puedan inscribir Buenísimo. Eh, así que, bueno, y puedan participar. Uh -huh. En tu caso, vos sos docente de... Eh, yo soy docente de la FCE, Ajá. sí, desde el año 2014 y bueno, desde el año pasado eh, coordinadora. Fui, fui, sí, fui nombrada coordinadora del programa para poder llevar adelante este, estas actividades. Buenísimo, Flor. Bueno, muchísimas gracias no, y bueno, vamos a difundir esto porque es súper importante. Por favor, gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Bueno, compartimos una pausa, recordá que podés seguirnos en todas las redes sociales y también en la página transmedia.una.edu.ar donde nos ves en vivo todos los días de 10 a 11 de la mañana aquí en este espacio informativo. Ya seguimos. 匕 Continuamos aquí en al día y ahora sí vamos a presentar el segmento la otra mitad las chicas de ingeniería que hoy tienen visita aquí en piso, así que ya le damos la bienvenida nuevamente y el pase. Buenas, muchas gracias. Estamos acá en un, un segmento más de la otra mitad. De queremos comentar las redes primero que nada son eh, la otra mitad, la otra punto mitad, y hoy vamos a estar hablando sobre el Rally Latinoamericano. Y Cori, comentanos un poco sobre qué trata. Así es, el Rally Latinoamericano es un, una competencia a nivel latinoamericano donde están todos los países y se hace en todas las sedes que hay, en las facultades que hay carreras de ingeniería. Nosotros, la... Las competencias en, acá en la provincia de Misiones se hizo en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Tenemos como invitado a los ganadores eh, ter, eh, En desafíos, fueron eh, dos desafíos que van, nos van a comentar los, los estudiantes que están acá y eh, realmente es una competencia muy linda, también muy competitiva, uh -huh. tienen solamente 28 horas para desarrollar un desafío que se enteran en ese momento y el entregable es costa, costa de, de dos instancias, uno hacer un video de TikTok con algún equipo que le puede tocar al azar de latinoamericano y el otro entregable es un video de dos minutos, que así ya estamos acá con... Con los estudiantes de la facultad de ciencias exactas hola leo hola fernanda gracias por estar con nosotros Hola. No. bueno como dato de color les queremos comentar que eh, en el rally participan no solo facultades de ingeniería sino también otras facultades como humanidades eh, después también puede aparecer económicas y demás dependiendo de a quienes invitan los propios estudiantes a participar en sus equipos entonces pues está conformado por eh, un grupo interdisciplinario de diferentes áreas. Bueno, como para comenzar con los entrevistados, vamos a ver. Eh, la primera pregunta que tenemos para ustedes es. así oh, Leo, eh, porque tenían ocho desafíos para elegir. ¿Por qué ustedes uh, eh, eligieron ese desafío para desarrollarlo y presentarlo? Y bueno, muy bien presentado porque salieron ganadores en esa, la categoría social que, que ustedes compitieron. Bien, nosotros lo que hicimos fue. Tomar los desafíos, los enlistamos e hicimos una especie de lluvia de ideas. Íbamos viendo cuáles eran las soluciones que se nos ocurrían, cuáles considerábamos que tenían más potencial. Eh, en base a eso seleccionamos la de las trazas vías eh, desafectadas y bueno, eh, la categoría la eligió el jurado que ganamos como impacto social. La verdad que es muy interesante porque una vez que esas, esas vías de tren se, se dejan de utilizar bueno, hay que ver qué, qué es lo que qué, qué se hace con eso, ¿no es cierto? Si, si se los remueve o directamente se reutiliza, que creo que ese fue el, el desafío que ustedes tuvieron, ¿no es cierto? Claro, la idea era justamente evitar simplemente reutilizar los materiales y no darle un nuevo uso. Perfecto. Bueno, como sumo info, a, a atrás cuando nosotros tenemos a eh, Luana Torres, ella es estudiante en la Facultad de Ingeniería de Obera y eh, parte del equipo ¿De Icarus? ¿Cómo era? Después de Icarus. De la Icarus. Verdad después es que... de Icarus. <risa> Icarus. Un nombre sí. más fácil, por sí. favor. <risa> <risa> primero pues, pensábamos que era Icarus, pero no, es después de Icarus. Ahora, Luana, muchas gracias por estar acá con nosotras. Luana, fue, la, Luana eh, primero ganaron el desafío en la Facultad de Ingeniería con un grupo de, también eh, transdisciplinario estudiantes de ingeniería con estudiantes de la Facultad de Arte, entonces eso es lo, lo, lo importante y también de destacar que tienen que trabajar transdisciplinariamente los estudiantes y también... Eh, llegar a, a concretar esa idea en solamente dos minutos. Luana, eh, por, contanos un poco por qué el nombre del desafío que, eh, que eligieron y por qué eligieron este tipo de desafío para llevar adelante y muy bien porque salieron a nivel nacional en el segundo puesto. Bueno, yo soy de diseño industrial, no soy ingeniería. O sea, formé parte de la parte de diseño. Éramos dos diseñadores industriales y tres estudiantes de ingeniería. Y lo que hicimos fue, como comentaron los compañeros anteriormente, también como una lluvia de ideas, que lo que nosotros hicimos fue analizar cada desafío de esas 28 horas, elegir dos, y de todas sacar ventajas y desventajas, y basarnos en herramientas de lo que determina un producto como innovador. Entonces lo que nosotros hicimos fue, eh, dentro de todo ese análisis, agarrar eh, el de las serpientes, el del ataque de las serpientes en las comunidades, porque consideramos que es muy... Eh, que es aplicable, es viable en nuestra zona, los accidentes ofídicos son muy recurrentes en misiones, entonces justamente por esa razón queríamos que sea algo que pueda ser eh, desarrollado en nuestra zona, principalmente. Perfecto. Eh, sí, eh, realmente esto de las picaduras de serpiente... Eh, en misiones también es un, un problema que este desafío y si se lleva adelante esta aplicación realmente es, estaríamos salvando vidas, ¿no es cierto?, porque una picadura de serpiente puede llevar, dependiendo del tipo de serpiente, puede, puede llevar a, a tener serios problemas a la persona que ha sido picada por esa serpiente. bien. Está, que nos responda Fernanda. <risa> ah, sí. Bien, desafío. sí. Eh, bueno, nuestro desafío lo elegimos en base a nuestros conocimientos técnicos elegimos, descartamos los que menos eh, nos sentíamos cómodos bien. y bueno, y votamos por el que más nos gustaba así elegimos, el, nuestro desafío es el número 4 el de ahorro energético en el sector gastronómico bien, buenísimo Muy bien. bueno, y entonces como para ir cerrando con la última pregunta queríamos saber qué les dejó el rally como aprendizaje Empezamos por Fernanda, entonces. Bueno, a, a mí en lo personal eh, me gustó mucho trabajar en equipo. Creo que esa fue una de las más grandes enseñanzas que me dejó. Y, en eh, por ejemplo, en darle un poco más de importancia a mi desarrollo personal como líder eh, por el tema de, de, de mi carrera. Voy a estar en contacto con, con personas a las que voy a tener que eh, dirigir o llevar a cabo un proyecto y trabajar en equipo y liderar es, un, es muy importante. Eh, realmente esto que dice Fernanda es muy importante porque ustedes los estudiantes que, que, que conformaron estos equipos eh, son futuros profesionales y después de este desafío realmente van a tener herramientas que y se presentaron ante una situación que en otro momento quizás dentro de la carrera no, se, no tuvieran que, que enfrentarse y con estos desafíos realmente, como dice Fernanda, eh, fue, fue una hermosa experiencia. Eh, entonces preguntamos ahora a Luana, eh, ¿qué le dejó como enseñanza este, esta participación en el Rally Latinoamericano de Innovación 2020? 2022. 2022, 2022 sí. <risa> Eh, sí, del trabajo interdisciplinar, que, que es súper importante para el desarrollo laboral eh, en todos los sentidos, digamos. O sea, lo que uno decide hacer en la vida de interdisciplinaridad es, es tener mejores resultados, eh, generar estos vínculos con personas nuevas de otras profesiones que se dedican a otras áreas. Eh, eso también está muy bueno. Eh, generamos contactos con, con profesionales eh, como ingenieros químicos, médicos, con los que estuvimos comunicados eh, durante el proceso. Entonces, eso es un conocimiento también que, que se comparte eh, lo que cada parte del grupo tiene y, y crece cada uno, cada integrante, digamos. Eh, pero el trabajo interdisciplinar creo que es lo más importante y también el desafío de eh, conocer personas nuevas y de tener que trabajar y tomar decisiones con personas nuevas en periodos de de tiempo cortos, digamos. Yo creo que, que eso es muy importante. Gracias, Luana. Bien, sumamente interesante, porque es cierto, ¿no? El trabajo interdisciplinar está en todos los ambientes laborales. Entonces, bueno, queremos saber tu respuesta, Leo. Si puede ser. Y bueno, además de todo lo que ya mencionaron, eh, destaco mucho el enfrentarse a tomar decisiones rápidas contra el tiempo. Porque tenés un tiempo determinado y no es que sobra. Entonces hay que decidir rápido y... A apuntar a una cosa y meterlo. Muchísimas gracias, realmente muy interesante este tema. También queremos que los estudiantes que nos están escuchando, o si alguien eh, está pensando, realmente es importante que participen, se hace todos los años, eh, en los primeros días de octubre. Que así esperamos que haya muchos más participantes para el año que viene. Y sí, sobre todo, bueno, invitarlos a, siendo diferentes carreras que formen parte y que investiguen a ver cuándo se largan las inscripciones para formar un equipo que estaría bueno esta, este trabajo en conjunto con estudiantes de ingeniería y otras carreras. Creo que forma un montón y amplía todo nuestro rango de conocimiento. Así que, bueno, muchas gracias por estar hoy y acompañarnos. Le dejamos el pase a Flor. Muchas gracias. Bueno chicas, muchísimas gracias. Eh, siempre la, el segmento de la otra mitad con aportes muy interesantes, así que bienvenidas nuevamente. Eh, nosotros vamos a compartir una pausa, recordá que puedes seguirnos en Instagram, nos encontrás como Transmedia. ahí tenés todos los contenidos para ir enterándote de lo que vamos produciendo aquí en la televisión universitaria. Ya volvemos. Regreso nuevamente aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a compartir una charla ahora con la concejal Mariela Dachari. Están trabajando eh, en un proyecto que tiene que ver con polo científico y tecnológico, así que queremos enterarnos de qué se trata esto. ¿Cómo estás Mariela? Muchas gracias por tu tiempo. Estoy viendo que estaba silenciada. Buen día Florencia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bueno, Bien, súper, espectacular sí, acá sí, re lindo, la verdad. Bueno, comentaros un poquito acerca de este polo científico-tecnológico, de qué se trata, cómo es el proyecto. Bueno, es una ordenanza que aprobamos la semana pasada, que la venimos trabajando ya hace bastante tiempo en conjunto con la agencia universitaria y que tiene como antecedente también el trabajo que hicimos durante la primera gestión de la agencia una, una de sus ejes estratégicos que es potenciar el polo de conocimiento que ya existe en Posadas ¿no? nosotros sabemos que Posadas es una ciudad universitaria que tiene muchas instituciones científico-tecnológicas y que hay una producción de conocimiento que tiene impacto no solo local sino también eh, provincial y regional eh, pero consideramos que desde el, nivel, desde el nivel local del Estado es muy importante que eso se fortalezca y se promueva ¿no? en ese marco eh, Empezamos a trabajar la letra de esta ordenanza, se va un buen tiempo uh -huh. y, en definitiva, incorporamos eh, una ordenanza que plantea la creación de un programa científico-tecnológico sí. que tiene el objetivo, este objetivo que decía, ¿no? Eh, promover, reunir, divulgar todo lo que se produce en la ciudad de Posadas, también orientar esa producción o plantear al menos algunos ejes que orienten esa producción desde el nivel local eh, y también trabajamos en un tema que me parece importante, que tiene que ver con eh, la vinculación de todo lo que se produce y específicamente de los graduados recientes con el mercado laboral eh, local. Ajá. ¿No? En ese marco, este programa tiene dos, dos grandes componentes, uno de ellos es el simposio de investigación, extensión y transferencia, que ya realiza la agencia universitaria, este es su segundo año consecutivo, que los que vienen haciendo esta actividad, que a través de esta ordenanza se instituye en el municipio de la ciudad de Posadas eh, y queda en el tiempo también, ¿no? que creo que eso es algo a destacar e importante, del trabajo que se hace en el Consejo Deliberante para las normas de la ciudad, y por otro lado, una plataforma de vinculación científico-tecnológica que tiene también antecedentes en lo que hemos trabajado en la agencia universitaria y lo que se sigue trabajando, uh -huh. muchas demandas y situaciones particulares que conocemos por ser parte del mundo de la educación superior y por estar en contacto con estudiantes y graduados, que tiene que ver con eh, acompañar eh, y facilitar, si se quiere, a través de diversos mecanismos, la incorporación al mercado de trabajo cuando uno recién se gradúa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este segundo componente lo que se busca es crear una página web que sirva eh, como una vidriera, si se quiere, ¿no? de, de todos los graduados que se, que se inscriban voluntariamente para participar en esta página, okay. eh, que puedan cargar cuáles son sus datos, también eh, una breve, un breve currículum respecto de su trayectoria profesional, porque... Eh, si bien todas las carreras tienen los mismos contenidos curriculares o todos los graduados que se egresan de las mismas carreras han transitado por el mismo plan curricular eh, no, no necesariamente han hecho las mismas trayectorias formativas ¿no? porque bueno, podés participar de proyectos de investigación, de extensión de diferentes instancias que van forjando el perfil profesional y que el objetivo también en esa plataforma, en esa web que, que se va a, a generar desde la agencia universitaria del municipio de la ciudad de Posadas, que es el órgano de aplicación de esta ordenanza, eh, se pueda mostrar a los graduados recientes, aquellos que se han graduado con no más de 5 años de antigüedad, eh, con todo lo que han hecho durante su formación y que tienen para ofrecer cuando ingresen a alguna actividad laboral. Claro, eso es importantísimo porque siempre piden algún antecedente laboral o, o alguna experiencia y bueno, si no, no tenés, es como que te vas quedando afuera y, y querés trabajar al mismo tiempo y, y bueno, hay una cadena ahí que, que, que se forma como un círculo que, del que no puedes salir, ¿no? En las primeras, los primeros pasos de trabajo. Los primeros pasos son los que más cuestan, ¿no? Sí. Esto no es una bolsa de trabajo, no es que claro. nosotros vamos a garantizar, eso quiero aclarar también porque para que no se generen ninguna duda, sí. no estamos eh, promovir, promoviendo o proponiendo una garantía laboral porque no tenemos las condiciones para hacer eso, Ajá. pero sí estamos planteando una herramienta más, un instrumento más para aquellos que quieran participar eh, que lo puedan hacer y si sí, la agencia universitaria como responsable de la aplicación de esta ordenanza, donde también se prevé la vinculación con otros organismos, tanto del Estado como del de, eh, sector privado, puedan establecer convenios u otras articulaciones que promuevan que esta página se utilice con esos fines. ¿no? Uh -huh, bien. Eh, bueno, te saco un poquito del tema y te pregunto por el trabajo en general dentro de, del área de, del Consejo Deliberante. Eh, ¿Qué otras cuestiones vienen trabajando ya para lo que queda del, del año 2022? Bueno, este año fue un año de, de intenso trabajo. Nosotros trabajamos siempre, todo lo que hacemos en la formulación de todos nuestros proyectos eh, normativos tienen que ver con la perspectiva de género y de los derechos humanos, y también con la consolidación de Posada como una ciudad universitaria. Uh -huh. En ese marco, hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas atrás nomás, aprobamos también otra ordenanza que pone en discusión eh, la equidad de género, o la no equidad de género, uh -huh. que es lo que sucede ¿no? en la representación del espacio público de la ciudad eh, buscamos datos y pudimos conocer a través de los datos que nos suministró la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Posadas, que por ejemplo, de las 730 sí. calles que hay en Posadas, solamente 35 de ellas tienen nombres de mujeres, no hay ninguna que tenga nombre de alguna persona que pertenezca a la Comunidad de la Diversidad, Ajá. Eh, y la gran parte de ellas tienen nombres de varones, en un porcentaje muchísimo mayor. Del 58% frente al 5% que representan las 35 sí. calles. Después, eh, un porcentaje importante también, destinado a cosas, a lugares. Uh -huh. Y por último, lo, los calles sin nombre que representan el 3% del total. Fíjense ustedes, con estos números que son muy parecidos al de los espacios públicos que también nos suministraron esa información, lo lejos que estamos, si hablamos en términos de equidad de género, uh -huh en la representación del espacio público, lo mucho que falta para trabajar en este sentido en nuestra ciudad. ¿no? Total, sí. Desde ese lugar hay, aprobamos esta ordenanza, que es un programa de denominación de espacios públicos, y también eh, que, que, bueno, que, que las van a, la va a ejecutar la Secretaría de Movilidad Urbana, la de Planificación Estratégica, y específicamente el archivo histórico de la Secretaría de Cultura y Turismo, porque ellos tienen, vienen trabajando en recabar información, eh, información sobre todo de fuentes eh, populares, ¿no? eh, de diferentes personalidades que por ahí van siendo invisibilizadas a lo largo de la historia de nuestra ciudad y que es importante poner en valor eh, y apart, aparte de eso también, y, pero en el mismo sentido, en el Consejo Liberante, yo estoy eh, durante este año presidiendo la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo sí. y también nos hemos puesto como objetivo eh, poder, en ese sentido de incorporar la perspectiva de género en la representación del espacio público, eh, bueno, impulsar todas las iniciativas de los diferentes concejales y concejalas que presentaron también, individualmente proyectos de ordenanza para denominar diferentes calles, avenidas o pasos públicos de la ciudad de Posadas, sí. con nombres de mujeres, eh, que muestren un poco cuál fue la historia, los aportes que, que hicieron esas mujeres, en algo que aparece muy naturalizado, muy invisibilizado, como son los nombres de las calles que los presentamos todos los días, pero que no están eh, en difusión, claro, si no, quieren, están, ¿no? Sí, no están registrados, ampliamente sí, digo. Ajá. Eh, con lo importante que eso implica, o con lo importante que es, Bien. para nuestro presente, pero también para nuestro futuro, si pensamos en los niños, y las niñas y los jóvenes sí. que transitan estas calles y que tienen el derecho de conocer sobre las personas que aportaron a nuestra ciudad. ¿no? Ajá. Bueno, Mariela, te agradecemos un montón por... Todas las personas, no solo sí. sobre los varones, que, que claro. muchas veces pasa, ¿no? que se considera a uno de los géneros sobre, sobre los otros. ¿no? Bien. Te agradecemos un montón, Mariela, como siempre, por tu tiempo y por toda la info que nos brindas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un montón de otras cosas en las sí, que seguimos claro. trabajando siempre el tiempo a corto. Muchísimas gracias y a disposición. Un Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a compartir una nueva pausa nuevamente y ya seguimos aquí en Al Día. Eso aquí en Al Día y la música ya le indica todo. Vamos a compartir ahora el segmento de Cultura Vial. Lorenza ya preparada con un nuevo tema para compartir con todos nosotros. Te recuerdo antes que puedes seguirnos a través de streaming. Nos ves en vivo por transmedia.unam.do.ar para compartir y sumarte a esta gran comunidad informativa. Ahora sí damos el pase a Lorenza. Muchas gracias eh, Florencia y bueno como todos los miércoles un espacio de cultura vial hoy con invitado desde Buenos Aires, él es el señor Mario Funes que nos estará hablando sobre este tema de hoy que es el día del camino y la eh, educación vial bueno pero antes vamos a ir a un video que es darle al peatón su prioridad y después seguimos con nuestro invitado y marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. Bueno, seguimos en esto que es cultura vial y también tenemos eh, invitado al alumno del tercer año, Alberto Batista. Bienvenido Alberto también a este programa. Gracias, buen día. Es un honor para mí estar acá en este lugar, donde se puede transmitir a la conciencia de las personas lo, la importancia que tiene la seguridad vial para convivir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y damos el paso a nuestro invitado, que ya está, el señor Mario Funes. Bienvenido, Mario, a este espacio de Cultura Vial. Buenos días, gracias por recibirme. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias eh, Mario. Bueno, y queríamos hablar sobre este día que es el Día del Camino y de la Educación Vial. Si nos podría dar un aporte de Luchemos por la Vida. Sí, fundamentalmente, bueno, hoy es el Día Internacional de la Educación Vial, pero en nuestro país también se celebra el Día del Camino, porque allá en la década del 20 fue el primer congreso panamericano de carreteras donde se establecieron normas ...referidas a la circulación. Pero independientemente de este Día del Camino... ...y del Día Internacional de la Educación Vial... ...lo importante es que sea una jornada de reflexión... ...en torno a la siniestralidad vial que sucede en nuestro país. En nuestro país tenemos lamentablemente un promedio de muertes... ...por siniestros viales entre 14 y 16 personas por día. Y también tenemos que decir que es la principal causa de muerte... ...en la juventud argentina... Mata más que cualquier pandemia, franja etaria hasta los 34 años. Y entonces acá nos tenemos que detener en esto que es un siniestro vial. Un siniestro vial es un hecho repentino, no planificado por nadie, eh, que tiene causas. Por lo tanto, es evitable. Y aquí resulta lo trágico de la cuestión. Porque si decimos que la principal causa de muerte en la juventud argentina son los siniestros viales, estamos diciendo que son muertes evitables. Y precisamente, y a partir de la conmemoración y celebración de este día, eh, es importante que tomemos conciencia de las conductas riesgosas que asumimos cuando salimos a la vía pública. Y que si estamos hablando de educación vial, desde el año 1986, eh, hay diferentes leyes que establecen la eh, obligatoriedad de que aparezca la educación vial como una materia de los diferentes niveles educativos planificados, inicial, primaria, secundaria, hasta inclusivo y terciario. Lamentablemente es una deuda. Muchas instituciones educativas dan educación vial a través de talleres, pero falta una política de Estado planificada, evaluable, inclusiva y permanente que atienda a esta cuestión y que específicamente evite la gran cantidad de muertos por siniestros viales que existen en nuestro país. Por Total. lo tanto... Y entonces, Sí, perdón. No, justamente usted hablaba sobre esto de tomar conciencia, ¿no? En esta semana ya van dos fallecidos peatones, un ni una niña de 15 años eh, al descender del colectivo, fue atropellada por una camioneta y un niño de 11 años en el día de ayer que fue atropellado en cuando transponía la Ruta 14 al salir de la escuela. Y esto hace un llamado justamente a la, a la sociedad a involucrarnos un poquito más, a priorizar la vida, y a luchar justamente por la vida. Exactamente, yo le cuento que básicamente estamos hablando de eh, muertes evitables, y tengamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud declaró a la siniestralidad vial y a las muertes por siniestros viales como otra pandemia. Más de un millón de personas mueren al año en el mundo por siniestros viales, por lo tanto, para combatir una pandemia se necesitan dos cosas. En primer lugar, un comportamiento social responsable. Pero en segundo lugar, lo que hacía referencia a políticas de Estado permanentes, inclusivas, evaluables, que básicamente sean el puente entre ese aprendizaje en función de las conductas sociales responsables y el deber del Estado de proveer justamente la información. Cuando nosotros decimos educación vial, no nos referimos a que aprendamos señales de tránsito ni, ni, ni aprendamos fundamentalmente el hecho cotidiano de eh, el conducirnos por la vía pública. Educación vial es algo mucho más importante, porque es una educación en la vida y para la vida, es una educación por el medio ambiente, es una educación para la ciudadanía, eh, es una educación en donde se transversalizan diferentes contenidos. Mario. Sí, como no. Cree, ¿Cree usted que no solo hay que conocer las leyes de tránsito, sino que también habría que insistir para que entre una materia de psicología, para que puede, poder tener una empatía vial de conocerle el derecho y las obligaciones de cada persona, no solo el conductor, sino que también el pasajero, el peatón, que todos somos los usuarios de esa, vía, de esa red vial, Usted lo ha dicho muy bien, estamos en presencia de un sistema del tránsito y en el sistema del tránsito está conformado por los seres humanos. Eh, y les voy a dar un dato, el 85% de los siniestros viales son por errores humanos eh, y solo el 6% por la situación del vehículo o por la situación del camino o el ambiente. Entonces estamos hablando de que precisamente necesitamos educarnos en función de esto, y fundamentalmente es el Estado quien debe garantizar eh, este proceso educativo a través de la currícula los diferentes, en los diferentes niveles educativos. Entonces, a ver, eh, yo no soy el tránsito, usted no es el tránsito, eh, somos un nosotros en el tránsito, es un juego en equipo y lo que hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en el resto. Entonces, asumir conductas riesgosas es una disfunción social, en tanto que generalmente le damos más importancia a lo urgente, priorizamos lo urgente por sobre específicamente lo importante. Nosotros hace más de 30 años Luchemos por la Vida venimos ofreciendo talleres, tenemos un programa de capacitación vida, se llama conduciendoporlavida.com, eh, presentamos material didáctico para los colegas docentes, eh, pueden entrar a en nuestras páginas de, de, de internet, este, de Instagram, de Facebook Porque ahí tenemos material para los y las docentes Pero este, somos una ONG Recién acabamos de ver una campaña publicitaria sobre los más vulnerables Que somos los peatones, porque todos somos peatones Pero no existen, eh, no hay recuerdo de campañas en ese sentido Que partan de los diferentes niveles de gobierno municipal, provincial, nacional, y estoy haciendo referencia a, a las circunstancias y describiendo la situación, no, esto engloba a cualquier color político. Bueno, y entonces Mario, a, partir, Mario, a partir de acá, sí, perdón. Sí, sí, eh, para ir redondeando ya no estamos eh, finalizando este espacio de cultura vial y como mensaje final si sí podría dejarlo, y bueno y ya finalizamos este espacio. Sí, como mensaje final, yo quisiera dirigirme a la audiencia para pedirle que tenga que reducir, que reduzca la distorsión entre, que existe entre el riesgo subjetivamente percibido y el riesgo real. Entonces necesitamos una comunidad empática, inclusiva, que pensemos en el otro y desde el otro y esa va a ser la manera de cuidarnos. Por lo tanto, este, este es el mensaje que nosotros le queremos dejar este, a la comunidad y agradecerle fundamentalmente por este espacio este, para poder transmitir lo importante que es luchar y preservar la vida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. gracias Mario. Bueno, y así damos por finalizado el espacio de Cultura Vial y seguimos con Florencia. Muchas gracias y bueno, como siempre... Eh, muy buena la info de este segmento también, que tenemos los días miércoles. Vamos a compartir una pausa o ya cierres del programa. Eh, recordá bueno, las, todas las redes sociales donde nos podés encontrar, Facebook, Instagram y el canal de YouTube disponibles para que te puedas eh, sumar y ver lo que vamos realizando y lo que sucede aquí en el ámbito universitario. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.